Muy buenas gente de Youtube y mis queridos Suscriptores Soy 2SK Espero que todos ustedes estén bien Hoy hay muy buenas noticias Mi hermano Dark y yo desde ya hace Más de tres años hemos sido aliados Y nos hemos ayudado mutuamente Tanto fue así que fundamos la relación De Brothers Credit Pero el día de hoy no vengo a contarles eso Sino que vengo a presentarles a un nuevo miembro De nuestra familia Tanto en el canal de Dark como en el mío Quiero presentarles a Pinkie una muy buena escritora, creadora del diario original Diario de Sushi. Sinceramente recuerdo haberla conocido casi desde sus inicios, y tengo el honor de decirles que es uno de los mejores diarios que he escuchado, y me alegro mucho de tenerla entre la familia. Hermana, bienvenida. Pinkie. Abajo estará su canal llamado Arcan Princess. Abajo en la descripción van a encontrar su canal, al igual que el canal de mi hermano. Si quieren visitarlos, recuerden que pueden encontrarlos en recomendados en mi canal. No olviden suscribirse a sus canales, y por favor, les pido que visiten a Arkham Princess. Sinceramente su diario vale mucho, y seguro les encantará tanto como a mí. Muchas gracias por ver este video, nos estaremos viendo después. Yo soy 2SK, nos estaremos viendo en el próximo video.